Buenas tardes a todos. aquí esta tarde con el Decidim Fest. Ahora nos toca una taula fascinante que tiene el título hack y mate en contradades al colonialismo y al patriarcado a América Latina y al Caribe. Esta tarde tenemos eh, como com a, a la Eugenia D'Angelo. Ella nos hablará del jaque mate con contradatos al colonialismo y al patriarcado. También tendremos la experiencia de la Dataton transfeminista latinoamericana de Datafénero género García y Gisela Arana y Algorithmic Augmentation en el dilema de la justicia y la equidad a Manuel Portela. Eh, Comenzaremos la experiencia de la Dataton transfeminista con García y Gisela Arana. Ella, la Maylen, es directora de planificación estratégica del Observatorio de Género es socióloga, investigadora de, de, de, de, de la Genial, bueno, muchas gracias. Eh, vamos a, a comenzar con, con Giselle, así que ella va a empezar y luego voy a seguir yo. Bueno. Ahí están viendo todos la pantalla. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias al equipo de TNT por darnos este espacio para compartir la experiencia de la primera Data Untransfeminist organizada por Data Gender, la asociación civil de la cual formamos parte. Eh, bueno, yo soy Gisela Arena, soy co-directora del Laboratorio Urgente de Políticas Públicas de Data Género. Mi compañera Bailén, es la directora de Planificación Estratégica. Y junto a nosotras están en el equipo directivo de la asociación Ivana Ferber, directora general, Yasmin Kikova y Carolina Velázquez-Milena que codirigen el Laboratorio. De políticas públicas. Les contamos brevemente que la es una asociación civil formada por un equipo interdisciplinario de diferentes carreras, como ciencias políticas, ciencia de la educación, abogacía, reclamación, data science, diseño gráfico, arte. Son un grupo de activistas feministas y y nos reunimos para crear un espacio inclusivo desde el cual podamos promover la transversalización de la perspectiva de género en el mundo de los datos. Y entonces buscamos investigar, monitorear, analizar las prácticas de datos que desde diferentes ámbitos y de múltiples maneras afectan la vida de las mujeres y de las personas LGBTI+. Le paso la palabra a Mailena. Si no, en tal caso, yo recupero un poquito de lo que decía eh, Giselle. Ahí, ¿están viendo? Bien, pero lo que no me ven es a mí. Dame un segundo. Que vuelvo a activar. Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, un poco lo que Giselle estaba contando tenía que ver con, se sigue escuchando el eco, eh, con la necesidad de la organización de pensar por qué necesitábamos datos puntualmente de mujeres y personas LGBT. Y a comienzo del año planteamos como un proyecto insignia trabajar con datos faltantes justamente porque encontrábamos que en el mundo de los datos había datos con, eh, de muchos diferentes temas, pero no estaban abordados con perspectiva de género. Y dentro de eso, eh, los ejes que a nosotras nos interesaba y nos importaba trabajar, puntualmente tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos en Argentina y en la región, acceso y a tener más información sobre casos de violencia de género y puntualmente su tratamiento en la justicia. Datos sobre personas trans y no binarias y los problemas de seguir reproduciendo el binarismo en la producción de datos. Y también datos de la participación política de las mujeres. Y ahí digo solo mujeres porque, lamentablemente, de, de personas trans, sobre todo, es aún mucho más difícil con, con contar información porque realmente no, no acceden eh, a los congresos ni a los altos espacios en la administración pública o a los cargos selectivos. Así fue que empezamos con la Datatón, como el proyecto en el que trabajamos con la comunidad para empezar a construir este gran repositorio de datos faltantes, y ahí el objetivo principal tuvo que ver justamente compensar un espacio de participación para poder darnos cuenta de todo lo que nos estaba faltando y cómo avanzar. Cuando la convocamos, la realizamos en mayo de este año, participaron más de 160 personas entre las cuatro mesas de trabajo que, como decía, tenían que ver con derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y acceso a la justicia, participación política de las mujeres y una mesa para hablar sobre los problemas puntualmente el binarismo, las estadísticas, para pensar los datos de las personas trans y no binarias. De hecho, esta fue la primera mesa, usamos un poco unos nombres eh, insignia para, para que fuese un poco más divertido y ahí jugamos con la idea de eh, faltamos nosotros campeón, fue el nombre de la primera mesa para pensar los problemas de las personas trans y no binarias en las estadísticas, las chicas superpoderosas para pensar la participación política de las mujeres en cualquier lugar para hablar de derechos sexuales y reproductivos y una consigna muy extendida desde los feminismos de Argentina, que es poder, poder, poder judicial, en lugar de poder popular. Y en la primera mesa, puntualmente, como les decía, que nos enfocamos en los datos de las personas trans y no binarias, tuvimos o trabajamos tanto para registrar cuáles eran los primeros eh, problemas que de, tenía la comunidad, esto es un poco la metodología de trabajo que utilizamos, armamos un, un botiquín como cuáles eran los problemas urgentes, qué íbamos a necesitar, o cuáles iban a ser las bases de datos sobre las que necesitábamos trabajar y mejorar. Y por otra parte, también, hubo otra instancia de mucha reflexión sobre qué pasa si estos datos empiezan a ser recolectados, cuáles son los riesgos a los que se expone una comunidad que, como sabemos, eh, enfrenta altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué puede pasar si los estados también utilizan esta información para vulnerarlos aún más, ¿no? Entonces, hay como una dimensión ahí sobre más datos, superar el binarismo, las eh, estadísticas, pero también una dimensión muy puntual que tiene que ver con los riesgos éticos y políticos que hacer esto nos significa. Y en la segunda eh, mesa, que como les conté, tuvo que ver más con la participación política de las mujeres, ahí... Eh, ahí no funciona. Eh, la idea fue trabajar más ¿Con ¿Dónde estaban? No? En Argentina tenemos una ley de paridad, pero lo que nos encontramos es que con la paridad no alcanza. ¿Por qué? Porque que las mujeres entren en el Congreso no significa que estén en los espacios en donde se discute realmente eh, el, el poder o, en este caso, puntual, la, eh, las cuestiones vinculadas a... Eh, el quehacer legislativo. Y ahí lo que nos encontramos en los relevamientos que... Eh, realizó esta mesa, estuvieron muy vinculados con la falta de muchas de la información sobre la participación en los bloques políticos y también en las comisiones en las que se deciden algunas cuestiones más. Entonces, la idea siempre fue mirar un poquito más allá, y ahora Gigi les va a contar también qué hicimos en las dos otras eh, mesas. Sí, sí, no te escuchas. Ahí, no. Ahí está. Ahí ¿Me escuchan? Sí. Bárbaro. Bueno, en la mesa sobre derechos sexuales y reproductivos también trabajamos sobre un relevamiento previo que hicimos desde Data Género, en el que sistematizamos información sobre los principales indicadores que miden cada uno de los derechos sexuales y reproductivos vigentes en Argentina. Eh, sobre esta base. Hicimos eh, un análisis crítico de los indicadores tratando de identificar eh, cuál era la información que estaba siendo relevada y de qué manera. Eh, si estos datos tienen perspectiva de género, eh, qué datos están, qué datos faltan y cuáles están siendo producidos desde una mirada binaria. Y después trabajamos sobre la construcción de indicadores que permitan superar estos eh, déficits de los indicadores con los que contamos hoy en día. En la cuarta mesa, el equipo de Poder Judicial y Violencia de Género, eh, nos propusimos realizar un diagnóstico sobre los datos abiertos disponibles hasta ese momento, poniendo el foco en la calidad de los datos y en la actualización de los mismos. También conversamos un poco sobre el panorama general en base a la información que brindan estos datos y sobre la problemática, sobre la problemática de género y diseñamos una base de datos que permita replicar este relevamiento que se realizó en los poderes judiciales de Argentina en otros, eh, en otros países o, o ciudades. Eh, además, eh, uno de los... Primero, esto tiene que ver con que uno de los principales problemas en, en la materia de administración de justicia nacional es que está descentralizada, con lo cual eh, no hay una eh, unicidad o, o una, eh, un eh, escenario que nos permita eh, dar una visión a nivel nacional, sino que hay que ir viendo los datos que tiene disponibles cada eh, poder local. Todo esto que les contamos hasta ahora se relaciona directamente con nuestra forma de entender el vínculo entre los feminismos, las comunidades dateras, las áreas tecnológicas y el decolonialismo de datos. La tratón transfeminista puso en evidencia la implicancia negativa de la falta de datos con perspectiva de género sobre la conquista y la garantía de derechos de las mujeres, personas trans y no binarias, la importancia de visibilizar esta problemática, la necesidad urgente de impulsar acciones que permitan revertir la situación como condición para poder avanzar en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. Esta falta de datos es producto de un abanico es producto de, de clases y expresa en cierta forma el dominio modelo patriarcal y hegemónico en el mundo de los datos. Los datos son potentes. Necesito que vayas cerrando ya, porque nos hemos pasado del tiempo y hay las otras dos ponentes esperando. Y ya si acaso al final retomamos. Vale, ¿no? bueno, para cerrar así brevemente, nosotros creemos que es necesario repensar cómo se trabaja el mundo de los datos desde una perspectiva de transfeminista, generar eh, un vínculo, una construcción de redes entre los feminismos y las comunidades tecnológicas para que el desarrollo de la tecnología sea a favor de las luchas feministas. Bueno, acá tienen nuestras redes. Eh, gracias por el espacio. Eugenia es la directora de la organización franco Argentina Mundo Sur y coordinadora de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, doctoranda en estudios avanzados en derechos humanos. Ella nos va a hablar de Mate eh, eh, contra eh, el colonialismo y el patriarcado a través de, estos, de estas iniciativas de contrabajo. Adelante, Eugenia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, Simplemente, porque sé que nos corren mucho los tiempos, eh, mi idea es poder presentarles brevemente el trabajo que estamos realizando desde Mundo Sur, en conjunto con la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en eh, relación a eh, los femicidios, feminicidios en, en América Latina, particularmente por el hecho de que eh, América Latina es una de las regiones más mm, violentas y más complicada justamente para ser mujer, en virtud de los altos índices de violencia que maneja. Eh, como sostienen Dignacio y Klein, lamentablemente eh, los datos sobre femicidios son un claro ejemplo de datos extraviados, es decir, son aquellos datos que los estados no se están preocupando por recolectar, a pesar de la, la relevancia para un sector muy importante de la sociedad. Eh, la generación de estos datos no es solamente, quiero recordar, una responsabilidad internacional asumida por los estados por haber ratificado, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, sino que claramente facilita el diagnóstico eh, acertado y la elaboración, evaluación y monitoreo de políticas públicas para poner fin claramente a este flagelo y claramente también nos está hablando de una falta de interés y una invisibilización muy fuerte a las mujeres y las niñas tal vez bajo la idea de que bueno lo que no se visibiliza o lo que no se cuenta no cuenta entonces en este sentido eh, desde América Latina, las organizaciones eh, fuimos asumiendo un poco la, el desafío de crear estos registros eh, en un esfuerzo por desafiar al poder a través de lo que es la elaboración de datos territoriales. En este sentido, desde Mundo Sur elaboramos el proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios, eh, que es una, es una plataforma de libre acceso que funciona actualmente para visibilizar informar, eh, comunicar y generar eh, incidencia política además eh, y bueno y proporcionar datos sobre femicidios en América Latina y el Caribe contrastando la información proveniente de fuentes territoriales con las de eh, los estados. Lo que hacemos a través del MLF es recopilar y estandarizar este, los datos contrastar la información obtenida, digamos, y proceder lógicamente al an a, a análisis. Por otro lado, eh, es una herramienta de incidencia política porque nos da la información necesaria para poder exigirles a los estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Bueno, y esto lo logramos claramente a través del monitoreo pormenorizado, semanal y demás, lo que nos permite eh, ir eh, elaborando alarmas en los casos en los cuales aumentan significativamente los femicidios en un determinado territorio en comparación con el mismo periodo de tiempo del año precedente, por ejemplo, o en los casos en los cuales los portales estatales por diferentes circunstancias no funcionan. Entonces, en esos momentos lo que hacemos es enviamos eh, cartas formales a los organismos en las que les explicitamos el problema encontrado y les pedimos respuestas haciendo alusión a los compromisos internacionales. Por otro lado, hay estados que directamente no generan información y en ese caso realmente son las organizaciones territoriales las que, eh, con muchísimo esfuerzo y con una metodología muy interesante también eh, y muy organizada, quienes eh, en definitiva generan estos datos eh, en una clara muestra también por eh, un por de un claro desafío al poder en definitiva ¿no? y esto es lo que sucede tanto en nicaragua como en venezuela como en puerto rico entonces lo que hicimos desde mundo sur en el marco de este proyecto es generar instancias de litigio estratégico por ejemplo a través de eh, la elaboración de denuncias ante el comité, comité de expertas de mesegri para exigir las respuestas a los estados involucrados eh, por otro lado otra de las cuestiones que también realizamos en, en este sentido, eh, en, el, en el ámbito de, del mapa latinoamericano de feminicidios, como les decía el, recién al comienzo, lo que hacemos es contrastar la información de fuentes estatales con la información de, proveniente de fuentes territoriales. Eh, claramente desde el comienzo del proyecto lo que vimos es que eh, era muy importante ...a unar esfuerzos y amplificar el trabajo de monitoreo que estaban realizando las organizaciones de manera territorial... ...en muchísimas ocasiones con muy poquitos recursos, eh, con muy poquito tiempo. Entonces lo que hicimos fue empezar a tejer redes para generar convenios de intercambio de información. De este modo lo que hicimos fue invitar a las organizaciones... Eh, latinoamericanas a conformarnos en el esfuerzo que es la red latinoamericana contra la violencia de género que hoy está compuesta por más de 30 organizaciones de 17 países de la región. Eh, durante el primer año del proyecto lo que hicimos fue el trabajo de Mundo Sur consistió principalmente en unificar y sistematizar la información recibida por parte de de las organizaciones de los diferentes países en distintos formatos en una única base de datos. ¿Esto por qué? Porque las organizaciones lo que hacían, o sea, lógicamente tenían una metodología muy instalada de levantamiento de información, entonces nos compartían eh, los datos de femicidios en hojas de cálculo de Excel, en capturas de pantalla, en audios de WhatsApp, en, o sea, diferentes métodos. Nuestro objetivo entonces en este sentido fue, eh, en primer lugar, pensar... ...trabajo colaborativo... Ah. ...ah, ok, se... se... ...bien, simplemente... Lo... ...bien, bien, fantástico, estoy terminando. De todas maneras, no, simplemente lo que estaba comentando es que lo que hicimos fue trabajar con las organizaciones en el, eh, en el proceso de eh, compartir capacitaciones, o sea, capacitar a las organizaciones más pequeñas en, eh, en poder eh, la, eh, monitorear y levantar información teniendo conciencia también de que estábamos trabajando con datos sensibles. Por eso, el segundo punto que hicimos fue eh, construir una infraestructura integral de monitoreo, de almacenamiento y de disposición segura de información de datos sensibles para todos los proyectos de nuestra organización. Y finalmente, yo creo que. Vamos a ver si Eugenia puede cerrar su presentación. Si no, bueno, lo dejamos ahora para las intervenciones posteriores. Vamos a darle la palabra a Manuel Portela, que junto con Lucía Herrandonea, quien también está aquí presencialmente, pero ahora vamos a escuchar a Manuel, eh, son creadores de Algorithmic Societies. Una iniciativa para difundir el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. Hoy va a presentar Manuel, que además es investigador de la Universidad Pompeu Fabra. Adelante, Manuel, tienes diez minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Uh, voy a compartir pantalla. Ahí estoy, ¿no? ¿Puedo ver bien? Vale. Muy bien. Entonces comenzaré un poco, eh, como comentabas, eh, creamos Algorithmic Societies hace unos dos años, eh, un poco con la idea de comunicar, eh, eh, la, la, digamos, la, los avances un poco científicos, el debate que hay en la academia, y acercarlo a, a diferentes comunidades y también a, a gobiernos e instituciones, ¿no? Um, y un poco lo que voy a hablar hoy es la idea de Algorithmic Augmentation eh, y cómo nos afectaría esta, esta capacidad de los algoritmos en nuestra vida cotidiana. ¿sí? Um, de alguna manera estamos en, en rodeados de especialistas ¿no? que están hablando de algoritmos y datos en, en este encuentro, en, en Decidim, Uh, que refuerzan un poco estas uh, ideas de desigualdad que ofrecen a veces los algoritmos que, con los que convivimos, y ¿sí? eh, que algunos pueden ser también una ayuda para la desinformación, contra la desinformación o evitar el atropello de ciertos derechos. Sin embargo, siempre nos referimos a esto como algo abstracto, objetivo, eh, que está un poco lejos de la acción humana, ¿no? una, un automatismo. Uh, pero lo cierto es que los algoritmos son parte de nuestra vida y están entre nosotros um, Hoy en día los sectores productivos utilizan algoritmos más o menos complejos Y para 2030 se, se estima que estarán en casi todo lo que hagamos como humanos ¿sí? Por esto eh, no lo podemos considerar algo malo per se Sino que es el desarrollo de los algoritmos nos ayuda a detectar enfermedades a de ser más eficientes, intercambiar conocimientos desde los años 50 nos han ayudado a ser mejores humanos, mejores en un sentido de la eficiencia, la productividad, pero también en un sentido cognitivo y del conocimiento. Entendemos mejor nuestro entorno, nuestro planeta. ¿sí? Los algoritmos nos ayudan a expandir nuestras capacidades, a discriminar mejor sin tener que depender de nuestra poca experiencia en el mundo en el que vivimos, de nuestra visión sesgada de este mundo y de las capacidades limitadas. Sin embargo, todos ahora hablan de que los algoritmos son malos. Resulta que estamos ante una realidad en la que los algoritmos han aumentado nuestras capacidades y esas capacidades no son perfectas, son imperfectas, como nosotros y como las sociedades. Pero resulta sencillo mirar hacia a lo otro, ¿sí? Con, re, con rechazo, con culpabilidad. Ponemos la vista en los algoritmos y hablamos de estos algoritmos como si algo fuera externo, ¿sí? Que tienen la culpa de los males. Pero, es que al final somos nosotros. Somos nosotros los que queremos que las empresas sean más eficientes y tengan ganancias. Somos nosotros los que queremos que las ideas convenzan a otros y se pueda gobernar como nosotros queremos para un mundo mejor. Y en esto es lo que definimos como algorithmic augmentation. Hacer referencia a esta cualidad de escalar, estas capacidades como humanos y como colectivos, de forma dispar que es lo que tienen los algoritmos. ¿no? Sin embargo, cabe pensarse en cuánto de estas capacidades son realmente automatizadas, ya que solemos pensar que los procesos automatizados eliminan el trabajo humano. ¿no? Mucho se habla de esto, pero en realidad es un discurso colonialista en el que la mayoría de nuestra economía digital hoy en día se sirve de esfuerzos invisibles de personas pobremente pagadas, ¿no? o en condiciones de, de, de pobreza o de vulnerabilidad. Es decir, que no todo salió como esperábamos. Bueno, es que la verdad es que somos jóvenes para lo que lleva la humanidad en la Tierra y puedo asegurarles de que en la humanidad siempre sucede lo mismo con las tecnologías que se estandarizan. Que generan disparidades. Uh, y esto lo hemos visto muchas veces y seguimos adelante, ¿no? sin ellos estar disconformes o confrontando estas desigualdades. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para reducirlas? El movimiento de colonialistas, como en los ejemplos que comentaron, por ejemplo, las, las compañeras, eh, es un movimiento que lleva a siglos luchando ¿no? y que ha desarrollado un conocimiento al que debemos prestar atención, con diferentes tecnologías y tipos de organizaciones y sociedades. Hoy en día existen organizaciones e iniciativas, como las que muestro en, en este panel, que retoman esa lucha en el ámbito de los datos y los algoritmos, desarrollando tácticas que permiten alinear. Eh, estos principios a un desarrollo tecnológico contemporáneo. Lamentablemente, pocas empresas tecnológicas y gobiernos adoptan estas prácticas, principalmente porque contrastan directamente con el tipo de productos que desean poner en el mercado, es decir, no se centran en la eficiencia capitalista, sino en otros valores, ¿sí? Y por lo tanto, también, eh, regular el uso de inteligencia artificial, que es otra tendencia eh, actual, es necesario para muchos casos extremos, pero no es suficiente para muchos de los ámbitos en los que los algoritmos forman parte de nuestra vida. Por eso encontramos que los sesgos y los conflictos están arraigados en nuestra cultura, en nuestra historia. ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Uh, supongamos que queremos clasificar imágenes de personas según el género y si vemos lo que encontramos en Google nos aparecen los estereotípicos típicos de... de de hombre y mujer ¿no? Eh, y esto es así porque como sociedad moderna europea, burguesa que somos eh, normalizamos este tipo de apariencias pero el maquillaje y la falda y los tacos obviamente eran exclusivos entre los hombres, entre el siglo XV y XVII denostando esta superioridad de clase y luego en el siglo XX, a pesar de haber establecido estereotipos, sigue habiendo figuras que han trasgredido estos estándares de todas maneras seguimos eh, en un status quo, ¿no? reproduciendo esto como forma de supervivencia de, de la sociedad eh, hegemónica. Y por eso, de alguna manera, María Lugones habla de un sistema colonial moderno de género donde el género y sexo, que colapsa, uh, se reduce como esta cuestión biológica, ¿no? reproductiva del hombre y la mujer, y se establece en términos binarios, como hablaban las, las compañeras antes. Eh, y la sexualidad pasa a ser... Eh, entre el hombre y la mujer, ¿sí? eh, Y cualquier algoritmo hecho en la actualidad representa estos valores. Representa no el pasado ni el futuro, representa lo contemporáneo, representa a la minoría solo si forman parte de ese uh, conjunto de valores y si no, no van a estar uh, contemplados, ¿no? Aún así, depende de los criterios utilizados para de desarrollar un algoritmo, ¿sí? Que, que se incluyan hoy y en eso, Estamos ante un objeto que llamamos sociohistórica y por eso, para luchar con eso, debemos pensar qué podemos hacer. Cosas que podemos hacer. Operacionalizar la justicia algorítmica, es decir, incluir métricas, explicar por qué los algoritmos pueden eh, reconocer o no y cuáles son las causas de eso. Eh, las diferencias. ¿no? Auditar los algoritmos, obviamente, eh, para entender qué principios y valores los rigen y cuáles son los resultados y cuál es el impacto de sus resultados. Generar estructuras de gobernanzas que incluyan la participación de todos los actores involucrados, afectados por la generación, almacenamiento y gestión de conjuntos de datos, y asimismo generar conjuntos de datos que representen otros valores, ya sea de grupos minoritarios, grupos vulnerados, eh, y hacerlos disponibles abiertos, no solo para desarrollar análisis y productos que tengan que ver con conflictos específicos de esos grupos, sino cualquier tipo de producto que embebe y eh, reproduce los valores. ¿no? Eh, y por eso es una, importante tener una mirada, digamos, de colonial e interseccional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La decolonialidad busca explicar la continuación de dinámicas de poder entre privilegiados y no privilegiados por procesos históricos, ¿no? Uh, y la interseccionalidad es el análisis que trabaja sobre eh, el enganche entre diferentes tipos de discriminación. ¿sí? Y eso es lo que hacemos un poco en Algorithmic Societies. Generamos contenidos, generamos herramientas que permitan eh, discutir, entender cuál es el impacto a través de diferentes herramientas, ¿no? Eh, un lado es nuestro canal de YouTube, que es de datos, algoritmos y otros cuentos, donde explicamos eh, en términos técnicos, pero también cotidianos, cómo impacta la inteligencia artificial. Y por otro lado también tenemos talleres y herramientas, como el que desarrollaremos el eh, próximo mes, conjunto a Space Sociedad Oberta, ¿no? en temas de interseccionalidad algorítmica y cómo pensar y cómo redefinir eh, algoritmos o el impacto de inteligencia artificial. Así que eso es todo. Muchas gracias y dejo a Lucía que va a hacer una pequeña contribución desde el escenario. Muchas gracias, Manuel. Entonces ahora eh, estamos en el momento de darnos máximo cuatro minutos, cinco minutos para alguna intervención. Tenemos a Lucía Rendonea aquí en el público, en la presencialidad. Entonces no sé si quieres, por favor, contarnos un poco. Me, me han parecido muy interesantes todas las, todas las ponencias, la verdad, desde un punto, o sea, las compañeras desde un punto más institucional, nosotros desde otro punto más eh, a nivel sensibilización, ¿no? de cómo todos los actores deberían, y cómo las comunidades también están afectadas por, por los sesgos. Entonces, tal vez, mmm, una pregunta que sí me gustaría hacerle a las compañeras es, eh, ¿cómo podemos involucrar a las comunidades afectadas? no porque bueno, de, de los, los sesgos adentro de, de, los, eh, de los datos, entonces cómo poder involucrar a las comunidades para que ellos también entiendan los sesgos y también se pueda caracterizar de una forma que tenga este sentido más interseccional de cómo les afecta. Uh -huh. Muy bien, pues no sé si Eugenia, Mailen, Giselle quieren hacer una intervención breve para despedirnos, para comentar. Sí. Bueno, dale, eh, arranco y por ahí después puede seguir Eugenia si quiere. Eh, sí, algo muy hermoso que nos pasó cuando, y que nos lo propusimos desde el principio, cuando empezó la Datatón, tuvo que ver con acercar a personas trans y no binarias a, al espacio. De hecho, la mesa eh, tuvo un equipo de, de tres. Estuve yo que por ahí era la persona que, la, la única integrante sí, de la mesa que tenía más formación en estadística y eh, fue también. Eh, dirigida por una compañera trans que colabora con Data Género y con otra compañera no binaria. Y, y, y se trabajó un montón en poder generar una instancia de, de diálogo y de articulación, eh, justamente porque muchas veces las personas que trabajamos con datos, eh, la mayoría somos cis, la mayoría son varones, pero las mujeres que estamos somos cis, eh, y con lo cual uno puede tener sensibilidad, pero no forma parte de, entonces algo que pensamos mucho desde data género tiene que ver siempre con un diálogo muy fluido con la comunidad, y también con los límites que eso supone, ¿no? Y la responsabilidad ética eh, está de nuevo presente. Creo que ahí, en un panel de colonialidad, no podemos dejar de pensar en, en la historia, y en, en el respeto que debemos a las comunidades, en la medida en la que van dando las discusiones, y en la... Me diría que también tenemos que seguir tendiendo puentes para construir, en términos de justicia algorítmica, como decía Manuel, pero fundamentalmente desde un lugar de, eh, ni siquiera quiero decir pares, pero sí de relacionarnos, de entendernos, de acompañarnos, eh, porque muchas veces estamos trabajando con personas en, in, interseccionadamente con distintos niveles de desigualdades, eh, de opresiones, y eso también lo mencionaba Eugenia cuando recuperaba las citas de, de, de, de Lino Klein en el libro, creo que ahí hay algo que se suele todo el tiempo y tenemos que ser muy conscientes del de respeto, el cuidado y la ética para trabajar juntes, en colaboración, pero también siendo muy conscientes de, de la historia que, y, y de tantas atrocidades que se han cometido, ¿no? Eso me parece fundamental. Sí, bueno, no, la verdad es que, bueno, eh, coincido plenamente con lo que decía la compañera, eh, creo que es uno de los desafíos más fuertes, ¿no?, que tenemos eh, la posibilidad de que eh, nos podamos sentar, en definitiva, eh, las diferentes personas que conformamos la sociedad, eh, en, a ver, grupos de mujeres, su interseccionalidad y eh, diversidad, eh, gobiernos, eh, la parte académica, o sea, en fin, es realmente, creo que ese es el mayor desafío que tenemos, eh, poder sentarnos en la mesa a dialogar y eh, totalmente, eh, o sea, poder tratar de, de abrir el campo y abrir la mesa para que todas las personas podamos aportar desde allí nuestro granito de arena, si se quiere, para poder cambiar ¿no? la, las cuestiones. Y en este sentido me parece eh, sumamente valioso que eh, se, se visibilicen mucho más eh, las, eh, las interseccionalidades, ¿no? y en este sentido sí pienso que, eh, que inclusive dentro de lo que, las organizaciones y los diferentes actores de la sociedad, tenemos que eh, eh, bajarnos un poco, muchas, o sea, muchas veces de, de los lugares en los que estamos y eh, trabajar, como decían recién las compañeras, trabajar con, eh, con, eh, de una manera muy interseccional y de una manera muy, eh, muy colaborativa, escuchando, retomando y eh, tejiendo realmente eh, de esta manera con las diferentes personas. Entonces, eh, en este sentido también lo tomamos mucho desde Mundo Sur y mmm, trabajamos de esta forma, de una manera muy colaborativa mmm, con las diferentes eh, interseccionalidades. Gracias a ustedes.